Muy buenos días colegas desde Perú, eh, a, a todas las autoridades, de, de rectores y funcionarios de las universidades de Europa, uh, Asia y Latinoamérica. Tengo el agrado de presentarles a la doctora Violeta Chirino del Instituto uh, Tecnológico Monterrey, es una colega uh, de una prestigiosa institución tenemos el gusto de presentarles para que nos permita un saludo institucional a este tercer encuentro internacional. Bienvenida, Violeta. Muchas gracias, Luis. Universidad de Tecnología y Gestión de la Federación de Rusia. Señores funcionarios y altas autoridades del Ministerio de Educación y de Políticas de Juventud de la República de Chubasia, del Instituto Republicano de la Educación, del Centro Internacional para la Comunicación y Desarrollo de Bulgaria, de la Universidad Estatal de Taraz Dubriati de Kar Kazajstán, Universidad Nacional Agraria de Kazajstán, de la Universidad de Jeilongjiang de Harbin, China, de la Universidad Estatal de Tchitsinsky, Shu, China, de la Universidad Estatal de Tecnología del Volga, Yoshang Alá, Estimados colegas de las universidades de Serbia, Hungría, Bielorrusia, Vietnam, India, Perú, Colombia y Panamá, reciban el saludo cordial a nombre del Dr. José Antonio Rodríguez Arroyo, Director de Programas en Educación y Humanidades del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey. El Dr. José Antonio y una servidora en su representación les deseamos mucho éxito y en el Tercer Encuentro Internacional de Profesionales Ciencias Sin Fronteras, una excelente iniciativa para fomentar el desarrollo de la creatividad intelectual y de la investigación en la juventud, así como pensamos para establecer lazos de cooperación que permitan superar las limitaciones del espacio y del tiempo y para que nuestros investigadores tanto docentes como jóvenes estudiantes puedan iniciar un intercambio de correspondencia científica y, concreta, y concretar a futuro la ejecución de investigaciones en forma conjunta. Desde el TEC de Monterrey manifestamos nuestro interés de establecer acuerdos de cooperación en el campo de educación a distancia así como de mantener una estrecha coordinación e intercambio de ideas con las autoridades académicas de vuestros países, aprovechando las ventajas de las tecnologías de comunicaciones a nuestro alcance. Los programas en educación del Tecnológico de Monterrey han sido pioneros en México y en Latinoamérica en la educación a distancia en posgrados. Más de 20 años de trayectoria y más de 5.000 egresados de nuestros programas de maestría en educación, administración educativa y tecnología educativa así como del programa de doctorado en innovación educativa pueden dar evidencia del alcance y los aprendizajes que hemos tenido en nuestros programas en adición actualmente contamos con varios proyectos de investigación que son derivados de acuerdos nacionales e internacionales con instituciones como la Secretaría de Educación Pública de México el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología también de nuestro país y la UNESCO entre o entre otras. Esto nos permite y de esta manera poner a su disposición uh, una experiencia académica que está relacionada con la realidad educativa que nos compete, enriqueciendo de esta manera la experiencia académica que pasamos a nuestros alumnos. Nos reiteramos a sus órdenes para compartir con más detalle nuestros proyectos, programas e iniciativas. Y aprovechamos para enviarles un abrazo fraterno y saludos desde Monterrey en la República Mexicana. Muchas gracias.